amigos de Lince, hoy estoy desde la Arena Ciudad de México a unos minutos ya de presenciar el partido de temporada regular entre los Sacramento Kings y los Boston Celtics. Atrás de mí ya están calentando los chicos de Boston Celtics que se están preparando para este partidazo. Acompáñenme a ver qué es lo que se está viviendo desde aquí, desde la Arena Ciudad de México. Con John Sutcliffe, periodista de la cadena ESPN Ya listo para vivir la emoción de un partido de NBA en México Sí, fabuloso, ¿no? Eh, creo que la visión mexicana se lo merece Esto ya es una rutina La NPL, la NBA, la Fórmula 1, la PGA Tour Yo creo que me encantaría que esto se volviera como Wembley Que vinieran a jugar tres o cuatro partidos de temporada regular cada temporada Dos veces en cuatro meses en México Alucino Estuve aquí para el Preolímpico Estar aquí de vuelta lo que noto en este partido es que se está enraizando la NBA en México, eh, sobre todo a nivel de infraestructura. Por primera vez, por ejemplo, están ambos equipos con su transmisión local hecha acá, en la cancha. Hay más periodistas americanos acá. O sea, se está tomando mucho más en serio México. Y noto que el equipo de Sacramento tiene un interés genuino por venir acá más de una vez. que usted no da pronósticos antes de cada partido, pero ¿qué podemos ver de este partido? ¿Qué podemos esperar la gente mexicana? Me voy a decir algo que es un patrón ya establecido de ambos equipos. Están entre los seis equipos de más alto ritmo de juego. Y eso, ante la altitud de 2.250 metros sobre el nivel del mar en México, algo se de hoy. O sea que o utilizan la banca o no corren tanto. Pero yo sospecho que es, hoy superamos los 100 puntos por parte de ambos bandos. Well, first and foremost, we're always scouring the world for the best possible players. If you look at the NBA right now, there's over 100 international players. And I think that number is just likely to grow and grow and grow. And anybody that's good enough that can help our team and can add to our team, we'll take, we'll take from anywhere we'd love to have from anywhere. and Certainly, there are a number of players on that team and I can't get into specifics because, you know, I'm not allowed to talk about individuals per se, but certainly, hopefully, we'll get that chance if they so desire, because a lot of them are playing elsewhere and doing really well elsewhere. ¿Qué tal tu sentir después de este trepidante partido? Pues muy contenta porque los fanáticos del baloncesto tuvieron un juego más de temporada regular aquí en México. Has estado en diferentes partidos de temporada regular en México y ¿qué viste de diferente en este? En este, digo, estaba como un poco más dividida la afición entre ya sea el Sacramento o los Celtics, pero creo que al final respondieron muy bien y sobre todo algo que me encanta de los mexicanos, bueno, se pintaron solos y empezaron a hacer la ola sin que nadie eh, mencionara algo y bueno, pues me encanta porque los mexicanos siempre nos organizamos para todo lo mejor. Esto ha sido todo, amigos de Huella Lince. Desde la Arena Ciudad de México, los Boston Celtics vencieron por marcador de 114 a 97 a los Sacramento Kings. ¿Cómo lo vivieron? Nosotros, la verdad, lo vivimos al filo de la butaca. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Huella Lince y en Twitter como Huella Lince. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.